Estamos en Navalcán, en el Museo de Tradiciones y Costumbres Populares... ...donde se custodia uno de los trajes tradicionales... ...más antiguos de la península ibérica. Los trajes más representativos son el traje de novia... ...y el traje de moza madrina, junto con el traje de calzón masculino. Todos ellos van adornados con cintas de seda, colonias... Eh, ...que provienen de la Real Fábrica de Sedas de Talavera... ...que estuvo en vigor desde el siglo XVIII... ...hasta comienzos del siglo XIX. Estos trajes mmm, se han conservado en el pueblo... ...a través de la tradición y el amor que tienen los navalqueños... ...a, sus, a su indumentaria. ...muchas de las piezas que así que se presentan son originales... ...muchas de ellas pueden datar incluso del siglo XVI y XVII... ...y luego como toda indumentaria tradicional... ...tiene una evolución que se superponen... Mmm, ...diferentes siglos unos con otros".